Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal. Este video lo quise hacer súper, súper especial porque ya estamos a vísperas de Halloween y la verdad es una de mis festividades favoritas aparte de Christmas, Navidad. Y qué mejor que contándoles algunas experiencias paranormales que no las pasé yo, sino alguno de mis amigos, entonces espero que les guste este video y... No, no, no, no, no, espero que se asusten con este video y pues vamos a comenzar. La siguiente historia la verdad es que me da miedo, yo no sabría qué hacer en esa situación, no sé ustedes, pero ahorita que la escuchen van a saber por qué. Mi amiga me cuenta que para esta época ellos ya tenían su arboleta de novidad porque pues eran como épocas de sembrina. Entonces habían tenido una fiesta familiar y habían varias personas en esta casa. Mis dos amigas estaban dormidas en su cuarto pero habían dejado la puerta abierta y pues estaban así ya como bien dormidas y todo y súper cansadas por la fiesta una de ellas dice que su hermana estaba pegada como al rincón o sea como para la pared ella estaba viendo justamente hacia la puerta que daba para la sala ella estaba súper dormida hasta que de la nada despertó Y de lo cansada que estaba pues ni siquiera se fijó que era y se volvió a dormir rato después dice que ella entre despierta y dormida sentía como que alguien le respiraba en el oído ella se imaginó que era su hermana, pero cuando despertó resulta que no era su hermana, sino que su hermana se dormida volteada a la pared. Y cuando ella quiso tomar el sueño nuevamente, volteó a la, hacia la puerta para ver el arbolito de navidad y que ahí, justo al lado del árbol, es cuando ve a una niña con una muñeca. Y quiero aclarar algo, en esa casa no había ningún niño, ninguna niña, entonces... Fue algo extraño la experiencia que pasó y la verdad cuando me la contó me dio bastante, bastante miedo. Porque imagínense que te despierte un susurro o una respiración y que de repente quieras volver a tomar el sueño y voltees hacia la puerta y a lo lejos ves a una niña. La neta es que te quedas bien friqueado. Esta siguiente historia me la contó un muy buen amigo, me cuenta que cerca de su casa donde vive ahora queda muy cerca la calzada de Guadalupe de aquí de mi estado de San Luis Potosí. Él iba caminando para ir al centro y pues él iba como en su onda y de repente en ese caminito pues hay banquitas y él logró ver a un viejito y pues no se le hizo raro porque dijo ah es un viejito que está tomando el aire, está sentado súper normal, súper tranqui, y pues notó algo raro en el viejito, que cuando él pasaba caminando se le quedaba viendo súper raro, entonces él fue como de hmm, qué raro, pero x, tengo que llegar, entonces él siguió caminando pero él no iba bobeando para nada, sino que él iba súper concentrado en lo que iba y dos bancas después, dice que vio al mismo viejito ahí y pues qué raro, porque no creo que el viejito haya corrido para sentarse ahí, además lo hubiera visto, o lo hubiera escuchado, pero dice que no le tomó importancia y que nuevamente el mismo viejito lo volvió a ver súper extraño y caminó unas cuadras más hasta que se encontró con una persona y le dijo oye, ¿quieres ayudarme? diciéndome qué es lo que está haciendo el viejito de acá atrás sentado y el chavo le contestó, ¿cuál viejito? la verdad es que no hay nadie atrás de ti dijo, ¿cómo que no hay nadie detrás de mí? Entonces en eso a lo lejos ve el mismo viejito, pero unas bancas más adelante, entonces fue como, ¿qué onda? ¿qué pasó? Además la casa de Guadalupe tiene mucha, mucha historia y algunos rinconcitos de aquí de mi estado que sí está de miedo. La siguiente historia la verdad es que me friqueó demasiado y me puse a analizar junto con mi amiga, pero la verdad es que ya no quisimos debatir absolutamente nada, sino que quisimos dejarlo hasta ahí para no meternos en ningún otro problema. Para esta historia vamos a ponerles nombre a estas personas. Laura es mi amiga y Juanita es la amiga de Laura, ¿ok? Bueno, en la familia de Laura es muy muy muy creyente. Juanita tenía... Otras creencias Las cuales Con el paso del tiempo a Laura se le hicieron Un poco extrañas Así que pues ella dijo Bueno no creo que tenga nada de malo Pues si son cosas de la iglesia Y son cosas espirituales pues creo que te hacen bien Laura como que le entró la cosquillita De querer saber más Acerca de pues la iglesia a la que iba Juanita y le pidió Que la llevara a su iglesia Para ver qué onda Y fue así como Juanita la llevaba actividades de la iglesia, que campamentos, que excursiones y cosas, cosas bien padres. Y esto a Laura, mi amiga, le gustaba un montón porque decía, wow, se parece casi a lo que hacen en mi iglesia, pero más chido. Así siguió hasta que un día Juanita le dijo, oye, ¿no quieres ser parte de mi iglesia? Y Laura le dijo, no creo que mi mamá esté de acuerdo, así que déjame seguir yendo a la iglesia para platicarlo a mi mamá y saber si ella está de acuerdo y también pues quererla llevar a la iglesia. La primera reunión que tuvo en la iglesia me dijo que le gustó mucho porque hablaran cosas espirituales, cosa que en su casa pues están acostumbrados, ¿no? Dice que ella empezó como a indagar y a saber un poquito más de esta religión, que ella decía que estaba bien padre, que tenían actividades y como que tenían una unión familiar muy bonita y que ella eso era lo que quería en su casa, no que en su casa no hubiera, sino que pues le agradaba este ambiente. Ella por su cuenta comenzó a indagar un poquito más en esta iglesia y se dio cuenta de cosas como bien raras. Todo lo que investigó fue y lo preguntó con personas de esa iglesia, a lo que le dijeron que era verdad, totalmente verdad. Para este punto creo que ustedes estarán preguntando y qué fue lo que investigó y lo que encontró Laura. Lo que encontró Laura de esta iglesia era que, lo cual se le hizo súper freaky, fue que en esa iglesia te hacían creer que tú al casarte ibas a ser un dios y que ibas a gobernar tu propio planeta y que en tu planeta, en el cielo, ibas a tener muchos bebés y que esos bebés los ibas a mandar a la tierra. Todo lo que les enseñaste lo implementarán en la tierra y era algo bien raro. Y que también había escritos como la Biblia, donde la gente de esa iglesia se basaba para vivir su vida. Y decían que era 100% real, aunque no hubiera evidencias arqueológicas y 100% comprobables como en la Biblia. Y que estos escritos fueron encontrados por un niño de 14 años, los cuales tradujo de una lengua que no existía al inglés para que todas las personas pudieran conocerlo. Laura me dijo que después de que supo y le corroboraron que esto era cierto, se fue alejando poco a poco de la iglesia y de su amiga. Me dice que Juanita era muy muy buena amiga, que la extraña demasiado pero que esas cosas neta no iban con ella y que le dio demasiado miedo esas cosas porque no sabía si realmente estaban invocando al diablo o algo así, así que pues no sé, se los dejo a su criterio. La siguiente historia me la contó una muy buena amiga y es booktuber y es Stephanie y En la cajita de descripción les voy a estar dejando su link para que vayan y vean sus videos o también aquí en la i para que vayan a visitarla. Ella me contó varias historias pero de entre una de esas, la que más me gustó fue la siguiente. Todo comenzó cuando Claudia Ramírez inició un 24 horas leyendo. Todos los booktubers nos animamos a hacer esa dinámica. Algunos lo documentaron y otros solamente estaban al pendiente en Twitter. Ella me cuenta que mientras estaba haciendo el 24 horas, todos en su casa estaban profundamente dormidos, o sea que no había razón para que alguien fuera a molestarla y más porque estaba haciendo esta dinámica que ya les conté. Ella me dice que estaba a punto de prender la cámara cuando de pronto sintió un forcejeo en la puerta de su cuarto y pues al principio como que no le dio importancia porque pensó que eran sus hermanos o su papá, como de ya, duérmete. ya prosiguió con lo que estaba haciendo hasta que nuevamente escuchó el forcejeo en su puerta y ahí fue cuando le dio miedo. Trató de sacar conclusiones de que tal vez fueron sus papás o sus hermanos, pero la verdad es que a esta hora todos estaban dormidos y pues, ¿quién va a estar despierto más que un YouTuber leyendo? También me contó otras historias donde dice que en su cuarto, en su cuarto, se vio un fantasma, entonces... Tal vez esté embrujado su cuarto no lo sé, y pues sí, este fue el video del día de hoy espero, espero que de verdad les haya gustado bastante, yo me divertí muchísimo grabando este video y contándoles estas historias cuéntenme en los comentarios cuál fue la historia que más les impactó y si han tenido algún caso paranormal o algo extraño en su casa también, háganmelo saber en los comentarios, acá abajito en la cajita de información les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente, ¡Feliz Halloween! This Halloween, Halloween, Halloween.